Son las 11 de la mañana con tres minutos y estamos aquí como todos los sábados iniciando nuestra parte pública de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Y por, por lo pronto le damos la bienvenida a, a todos nuestros eh, seguidores en Facebook Live y también a nuestros compañeros que que están con nosotros hoy esta mañana, eh, por lo pronto Carlos Arce. Y tenemos como tema, pues empezaríamos, continuamos con los temas de la semana pasada, y, eh, pero empezaremos con uno que es el encarecimiento de la ciudad. Y para ello le voy a dar la palabra a, a mi amigo y compañero, a Carlos Arce Macías. Por favor, Carlos, buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias, Guillermo. Sí, creo que uno de los asuntos eh, importantes que hay que pensar es en la ciudad, hay que, hay que repensar la ciudad, hay que estarla pensando para poderla gobernar. Uno de, estos, eh, de estas cuestiones muy importantes y muy trascendentes al respecto es eh, el costo de la ciudad. ¿Cuánto cuesta vivir en una, en una ciudad Cuánto cuesta visitar una ciudad eh, en el mundo? Hay ciudades que son baratas, hay ciudades que son caras. Evidentemente, las grandes metrópolis son bien caras eh, llegar a Nueva York en coche, por ejemplo, y estacionarlo cuesta muchísimo dinero, mucho dinero eh, en Manhattan. Por supuesto, eh, lo mismo podría ser en cualquier otra gran ciudad. Eh, esto quiere decir que las ciudades tienen que pensar en sus costos. Qué tan costoso es vivir en un lugar? Cuánto hay que pagar por estar ahí en el caso de los turistas? En el caso de Guanajuato, debemos pensar la ciudad. Eh, es muy fácil, sobre todo cuando se está en el gobierno, ver las carencias y necesidades que hay en el gobierno, para pensar, esto es importantísimo, que se eleven los impuestos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos más dinero para hacer calles, para, <coughs> para el bacheo, eh, para hacer unos puentes, unos caminos, eh, en fin, una serie de, de acciones, poner en orden eh, la recolección de basura, eh, eh, el destino de todos nuestros desechos sólidos, los problemas con el agua, un montón, un sinfín de cosas. La, los impuestos, pues, sirven para, para paliar estas necesidades, eh, para colaborar entre todos y, y, y pagar las mejoras que necesita la ciudad o, o, o sobre todo solventar los gastos para vivir en comunidad. Pero los impuestos, las contribuciones primero, los impuestos, los derechos, los aprovechamientos, no solamente tienen ese fin. También hay lo que se llama política fiscal y la política fiscal también tiene que ver eh, el destino de la ciudad y qué se quiere regular a través de los costos de la ciudad. Hay que hay que tener esa visión para decir, bueno, a ver si yo. Yo lo que quiero eh, es que vengan muchos turistas. Pues entonces resulta realmente un poco ilógico si muchos turistas vienen a ver las momias de Guanajuato, que le suban el precio a las momias de Guanajuato. Este es uno de los mejores ejemplos de política fiscal. Eh, si tú lo ves como una fuente de ingresos para el municipio, pues súbele, aunque vaya a bajar evidentemente la, la la demanda para entrar al al al museo de las momias, sí, pero si tú lo ves con con con una visión más amplia y si estás viendo el asunto sobre todo del turismo en la ciudad y. De, de los flujos económicos que hay precisamente por ello, pues entonces la decisión correcta en este caso sería bajar el precio, porque si tú bajas el precio del acceso a las momias, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues provocando que más gente venga, venga a ver las momias y luego este derrame su, su sus capacidades económicas sobre la ciudad. Si tú lo que haces, por ejemplo, es eh, proponer un museo de las momias y abajo le pones un mercado con todo lo que hay en Guanajuato, ¿qué es lo que estás propiciando? Pues lo que estás haciendo es focalizar el consumo en un lugar. Entonces las gentes van a venir, la gente va a venir, va, va a comprar cosas ahí, va a ver las momias, se va a subir a su camión y probablemente no vaya a la ciudad. Entonces, hay que tener eh, una reflexión profunda de qué se hace con los costos de la ciudad, con las cosas que están en manos del gobierno y que le pones un costo y que en principio parece muy sencillo y, y, y muy normal, pues subir los precios, pues subo a todo 3 y 4 por ciento y se, se acabó o necesito más, le subo un chorro más para recibir más dinero. No funciona así la economía. Realmente esas decisiones son decisiones muy naif, muy primitivas, muy pueblerinas, no son dignas de un buen alcalde de un pueblo. Entonces, lo que eh, en esta sesión creo que vale la pena tener en la cabeza son los costos de la ciudad. ¿Cuánto vamos a elevar el costo de la ciudad con el impuesto predial, con los accesos a los museos, eh, con los costos por estacionarse en, en la ciudad, por ejemplo, eh, en fin, eh, los costos de los permisos, etcétera, eh, ¿cuánto vamos a elevar el costo de la ciudad? Porque va a haber un impacto económico, evidentemente, y la demanda se va a ampliar o se va a retraer. Estos asuntos se deben de pensar con esa visión, con esa perspectiva, que es muchísimo más profunda y muchísimo más amplia que simplemente decir, pues ahorita me emparejo o necesitamos más dinero y entonces extraemos de los ciudadanos, de la bolsa de los ciudadanos, les extraemos este, más dinero. ¿no? Ese, ese es el, el asunto inicial, política fiscal. Yo quiero recordar nada más el caso de Alejandro Navarro en su primer periodo ya propuso al ayuntamiento y le autorizó él mismo que subiera de 50 pesos a 80 y también aquí en estas sesiones del observatorio pudimos ver los resultados de esa política que según esto disminuyó el número de personas que asistieron a a las momias, y ahora está proponiendo nuevamente, pero propuso y se lo acaban de autorizar, subir otra vez, o sea, ¿quiere tener menos gente en el museo? Eh, si quiere tener menos, está haciendo lo correcto, uh, pero también eso está impactando en los ingresos que la, la ciudad tiene, como tú lo bien lo dices. Hay cosas eh, servicios que se dan en, en la ciudad que por ley las las puede si sí las puede concesionar el municipio y hay otras que no y es cierto si guanajuato por ejemplo hoy no es el caso pero por ejemplo prohibiera la circulación de vehículos pues en el centro de la ciudad la gente de fuera diría, oye, ir a Guanajuato implica pagar el estacionamiento porque no te dejan entrar a la ciudad, a menos que anunciaras que no, que no le cuesta nada y que está resuelta su movilidad, que en cuanto llega a la ciudad tiene un lugar donde dejar su vehículo y ahí puede tomar el transporte local que es gratuito para los turistas para que conozcan la ciudad. Es muy distinto plantearlo de una manera o de otra y también implica tener una visión más integral de, de dónde queremos sacar dinero eh, para eh, que el municipio y, y los servicios eh, se puedan atender. Adelante, Piri, por favor. Buenos días. Memo, yo creo que, y Carlos, tenemos que ver el nuevo fenómeno que le llaman Omitron, la cuarta oleada del coronavirus que ya está en la puerta. Esto vuelve a trastocar la vida de los mexicanos. Y la deficiencia que ha demostrado el gobierno federal para combatir este tema debe prever todas las circunstancias del estado de Guanajuato. Y hablando de Guanajuato, Guanajuato, cualquier proyecto que traiga hoy la nueva administración reelecta debe primero poner en, en primer lugar la salud de los guanajuatenses. La salud. Cualquier proyecto ahorita debe replantearse en virtud de que el Omitron. Viene más fuerte, es lo que anuncian los conocedores, viene desde Sudáfrica, como lo más complicado en una cuarta oleada. Y la pregunta que yo me hago esta mañana, ¿Guanajuato está preparado para esta cuarta oleada? Yo creo que ahí es donde está el tema de debate el día de hoy. Se queda en el archivo el proyecto del, del Centro Comercial este de las Momias, muchos proyectos. Hay que replantear qué vamos a hacer ante esta cuarta oleada. Esta es mi propuesta, Guillermo. Sí, sí gra Gracias, Piri, por tu participación. Adelante, Carlos, este, para que reacciones a estas dos. <ríe> falta te, abrir, te falta abrir el micrófono ahora. <ríe> no, bueno. yo, está bien bueno. Digo, está, está, está bien prender el, el prender los semáforos rojos por, por esta nueva variante, la B11.529 u Omicron que hasta ahorita todavía no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llega su peligrosidad, no dejando de ser peligrosa, por supuesto. Y esto pues, pues va a traer más, más, más ruido a todo este asunto. Pero entonces lo que llama al pi, el Piri y a reflexionar tiene razón. O sea, aparte de esto que yo estoy diciendo de pensar la ciudad en términos de turismo, en, en, en términos de educación, porque es muy importante la función de las universidades, especialmente de la Universidad de Guanajuato, si va a haber ya este, eh, eh, educación presencial, etcétera. Bueno, pues aparte hay que ponerle este otro ingrediente sí, que es explosivo, ¿no? Entonces, esto ¿qué, ¿a qué nos lleva? A que nuestro ayuntamiento fíjense que no estoy diciendo presente municipal, estoy diciendo nuestro ayuntamiento tiene que sí. reflexionar con mucha seriedad sobre todo esto. ¿Cuánto le vamos a cargar al bolsillo de los ciudadanos? Cuando elevan los impuestos, pues lo que están haciendo es cargarle al, al bolsillo de los ciudadanos. Y una parte de esto, una parte importante, repercute en los precios de la ciudad. Entonces, pues, ¿qué tanto vamos a subir los precios de la ciudad? Porque pues en una de esas, pues va a ser más barato ir a otras ciudades que a estas. Y ahí está la competencia entre ciudades, entre destinos turísticos, destinos turísticos, este, tierra adentro, frente a las playas, por ejemplo. Esto pensando que Guanajuato es un destino turístico importante, pero también tiene otras muchas vertientes. Guanajuato eh, es eh, ciudad minera es ciudad burocrática, eh, es ciudad eh, estudiantil, ¿cuánto le vamos a elevar, por ejemplo, los precios a los estudiantes de vivir aquí en Guanajuato? Si sube el impuesto predial, pues los dueños van a subirles también a las rentas. Sí, claro, claro, claro. Es, es claro y es, y es evidente. Por ejemplo, llama la atención, como decíamos la vez pasada, que el presidente municipal está pensando en cobrar el estacionamiento solamente hasta la normal y después ya no lo va a cobrar porque ahí se <ríe> estacionan los burócratas del de palacio de gobierno. Bueno, pues es una reflexión, pues probablemente quiera hacer y aligerar el peso de que Guanajuato sea una ciudad burocrática y conservar ese tono de ciudad burocrática porque hay un eh, esencialmente eh, una derrama económica por esta burocracia y a cambio de ello, pues no les vamos a cobrar este, el estacionamiento en la presa. A los guanapatenses pues sí tendrán que pagar el estacionamiento en los otros lugares. Pero esto nos lleva otra vez al, a lo que, a lo que sobre lo que vengo reflexionando, sí, sí, sí, sí. que es pensar la ciudad, dónde le vamos a apretar más, dónde le tienes que aflojar, dónde debe de haber estímulos, dónde, al contrario, hay que eh, implementar una política fiscal mucho más dura, en fin. Eh, sí, es mucho más difícil este trabajo que lo que se ha hecho. A pero ver qué se no, hizo, Memo. Sí, pero lo que se ve, Carlos, en los últimos tres, este sería el tercer, tercer ayuntamiento consecutivos, es que no han hecho, es el plan de movilidad. El plan de movilidad es fundamental tanto para los que decir, vivimos en Guanajuato como para el turismo. Y, por supuesto, si hubiera un plan de movilidad, ya no estaríamos hablando de estacionamientos, ya no estaríamos hablando, hablando de costos que van a repercutir porque el plan debe considerarlo ¿no? debe considerar que eh, los turistas tendré, tienen que hoy tienen que gastar en taxi porque no pueden usar los transportes públicos los los camiones no los pueden usar los turistas porque no hay indicaciones de a dónde van y por dónde pasan y de dónde vienen las líneas de camiones. Entonces, el plan de movilidad a mí me parece que es algo que debe, independientemente de que se arrepiense sí, nuevamente la ciudad, el plan de movilidad es me parece que es fundamental, eh, pero tomando, como, tomando en cuenta el agua que, de la que dispone la ciudad, bueno, y tomando en cuenta todas las circunstancias que hacen que Guanajuato eh, sea lo que es, ¿no? ¿Cómo ves, este, Lolita? Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todos sí. mis compañeros este, y a los que nos están siguiendo en Facebook Live. Pues sí, efectivamente, Memo, la verdad es que no nos cansaremos y lo repetiremos hasta el cansancio de las atrocidades y ocurrencias de este señor. No es posible y como dice Carlos, o sea es incongruente que vaya a cobrar en, en una parte y en la otra parte no como no sé, no sé este la verdad necesitaría yo meterme un poco en, la, en el cerebro de este señor para, para poder entender cuál sería la dinámica hasta aquí cobro y hasta acá no y, y, y a, los, porque a los burócratas no, pero ¿quiénes son los burócratas? o sea, yo me puedo presentar Sí, como burócrata y, y pues a mí no me cobres. O sea, realmente no, no sé hasta dónde, más bien sí sé, que no, su capacidad no le da para más. Entonces, eh, yo no sé realmente quién lo esté asesorando, eh, por, qué, por qué todos los del cabildo, lo vuelvo a decir, por qué todos los, los, los del ayuntamiento, bueno, con excepciones, le siguen el juego. Eh, no sé qué es lo que, lo que este señor pretende y lo que el ayuntamiento pretende yo lo, que, que... Yo, lo que a mí sí me queda muy claro es de que pues va, va a ser yo creo que va a ser la sepultura del pan aquí en Guanajuato eh, ya hubo una manifestación eh, para, precisamente pidiendo la revocación del mandato del señor eh, eh, fueron fueron 30, no sé, 20, 30 gentes pero así, así inician, así inician las grandes luchas y las grandes batallas eh, con poquita gente y después la gente ya está harta y se va a ir uniendo, están tratando de, de realizar otra, me pasaron una información para que eh, quieren volver a organizar otra con tiempo y que se una más gente. Y yo creo que sí, este, la gente ya está harta. Y, y estas son... Estas son, son eh, la, las cosas que la, las gentes están manifestando de su inconformidad. Y son ciudadanos. Son ciudadanos, y, y bueno, que no digan que uno como observatorio nomás se la pasa uno criticando. Ahí está, ahí está, la verdad, ahí está. La gente ya está harta también de lo mismo que nos estamos comentando. Ese es mi comentario, Memo. Sí, Lolita, gracias. Pero eh, tú nos hiciste pensar en el presidente municipal y yo como Carlos digo, ¿cuál, ¿por qué presidente municipal? Cada uno de los regidores, y si sí hay gente capaz y cada uno de los síndicos deben ejercer su función y ser proactivos están, hasta este momento están siendo reactivos ¿reactivos ante qué? ante lo que les propone el presidente municipal, pero casi con la idea de, no voy a reaccionar sino le voy a dar por su lado al presidente municipal cuando nos proponga al ayuntamiento algo y no, se, ellos tienen obligaciones de pensar en la ciudad y de hacer propuestas, de ser proactivos en el ayuntamiento que es donde se toman eh, las decisiones más importantes. Y por supuesto que el tema, vuelvo a insistir, el tema de la movilidad es fundamental. Si estuviera resuelto el plan de la movilidad, en gran medida estuviera resuelto muchos de los temas de los que hemos hablado en el observatorio, la basura, el transporte, este... Las ambulancias. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con que la gente se mueva en la ciudad. Entonces, el plan de movilidad a mí me parece que es fundamental. Ahora están elaborando un plan de metas. Ojalá que la, una, met, una meta y de, las, y de las primeras sea el plan de movilidad. Cuando se resuelva el plan de movilidad, ya va a ser resuelto gran parte de, de las cosas que se tienen que pensar para los ciudadanos y para los turistas y por supuesto, para el tema que hoy nos eh, propone Carlos, que es el costo de la ciudad. Yo creo que pero yo le exijo a los, a los regidores que por favor, ejerzan Acabilo. su función. Primero que reclamen sus derechos de los que ganaron en las elecciones porque la gente los eligió entonces, que, que reclamen. El síndico, el rector de la Universidad de Santa Fe, debe realizar funciones de síndico, no de regidor. No lo elegimos para que fuera regidor, lo elegimos para que fuera síndico. Y muchos votos seguramente fueron pensando en él, en que él tendría la representación del ayuntamiento en cuestiones fiscales y como tiene un, una gran formación eh, financiera, pues todo el mundo le confió y ahora resulta que no que él ya se conforma con que el, el presidente municipal lo designe, él lo designe regidor cuando el pueblo lo designó síndico a mí me parece que eso es muy importante, primero que asum que exijan el cumplimiento de lo que ya tienen como derecho. Y segundo, porque pues representen y que sean más proactivos. No, no vemos su proactividad. Sí, Piri. Mira, yo pienso que el observatorio de la ciudad de Guanajuato debe convocar, invocar al ayuntamiento, que son síndicos y regidores, a replantear a replantear el proyecto de la ciudad de Guanajuato. Todos ellos son responsables, no nomás Navarro. Navarro es parte de un cabildo. Hoy tienen que replantear, así como dije al principio de mi intervención con el tema de la cuarta oleada, yo creo que no entender que está México viendo una nueva época, una nueva época, Memo. No estamos viendo lo de ayer o lo de antier. Hoy es una nueva época o le entramos todos como ciudadanos y cabildo a replantear el futuro de esta ciudad o lo único que va a aparecer y va a sonar muy trágico o muy desastroso, que no es mi deseo, que desaparezca la ciudad. Han dejado la mentira del FIC, por ejemplo. El FIC apenas va al 49, año, y dicen que va al 50. Y así como sí. eso te voy a decir muchas cosas, que lo que sucede es que hay sí. una falta de profundo estudio Memo Tú estuviste en la Universidad de Guanajuato, Arce fue investigador. No investigan. Estamos en ocurrencias no replantean el proyecto de ciudad así como hablas de la movilidad estás viendo que están haciendo una obra atrás de las canetas Patlán y bueno, ¿y dónde está la otra parte que sigue? si no, no hay la parte que sigue aquí atrás de Marfil. es decir, estamos viviendo nada más obras por obras, porque tal parece como dijo Arnoldo Cuellar que acaba de entrevistar al gobernador vice es la Secretaría de Comunicaciones del Estado ve la obra que está haciendo monstruosa y bueno, ¿y dónde está lo que dices tu movilidad? Creo el día de hoy que las ocurrencias que se están dando están enterrando a la ciudad de Guanajuato. Y eso es a lo que invoco, convoco a este ayuntamiento a que replanteemos la ciudad. Este momento del Omicron, como lo llamen nos permite entrar a momentos de reflexión, de reflexionar qué ciudad queremos, de que convoque la ciudadanía, Carlos Alcés, que convoque la ciudadanía que no le tengan miedo a los foros públicos y que los guanajuatenses todos participemos y digamos esto es lo que queremos del Guanajuato en el futuro, para nuestros hijos en nuestro caso, para nuestros nietos pero sí debe dejarse ya de ser una sola persona que piense a nombre de todos nosotros y que desgraciadamente lo que nos hemos demostrado en los últimos años es que ha sido Guanajuato botín, como dijo Carlos eso tiene que terminar drásticamente y no seguir en la misma tarea. El observatorio de Guanajuato finalmente, Guillermo, no puede seguir en una narrativa de desastre. Debemos ser todos nosotros gente, como es, pensante, que proponga, que provoque, que la ciudadanía participe y diga esto no puede seguir así. Si es el tema de los camiones, sigue siendo el cáncer de Guanajuato, el transporte urbano de los guanajuatenses. Súbete un camión. Súbete un camión. Ve la entrada de la ciudad de Guanajuato que diario entro aquí a Guanajuato. Hay colas de 20, 30 minutos. Parece el periférico. Ve la... Todo eso que está sucediendo en Guanajuato, en Guanajuato, no lo están atendiendo. ¿Por qué razón? Porque no hay una visión. Ahí está la basura. Otro tema. ¿No? El mismo presidente municipal le pidió a la Virgen de Guanajuato que la ayude porque la basura ya reventó. Y entonces resulta que el líder de los que manejan la basura, él está diciendo que pues, una serie de cosas que traen que ya no entiendo nada. Nunca liba, Matías. Pero lo que es cierto es que desde la época de Villa Gómez se mencionó que ese basurero iba a reventar. Nadie hizo nada. Y así le sigo diciendo a todos ustedes lo que nos está pasando. Tenemos que replantear la ciudad. No inventar obras más. Y olvídense de su museo. Ese ya peló. Ahorita tenemos que replantear la ciudad, replantear una nueva ciudad y enfrentarnos a la nueva época y a lo que queremos de Guanajuato. Ese es mi punto de vista el día de hoy, mi amor. Gracias. Gracias, Piri. Bueno, también habría que eh, observar que el gobierno del estado ha hecho eh, énfasis en el asunto de transporte. Metieron más de 200 millones de pesos para comunicar al Guanajuato que estaba olvidado del sur. Y ahí están los 200 millones. Bueno, yo lo que propongo es que continúe con ese ritmo de inversión y ahora faltan 200 para el transporte eléctrico que requiere la, el centro de la ciudad, que protegería, protegería a, a la arquitectura, a la ciudad misma y facilitaría también la movilidad, pero se requiere un plan de movilidad. Yo creo que el, el Estado ha dicho, a mí, Guanajuato, lo que me interesa es su movilidad y ha invertido más de 200 millones. Bueno, pues que le siga. Memo, no. pero este teleférico, había un proyecto de poner un teleférico para mover a la gente en Guanajuato. Sí. Es increíble que el señor Desilao, presidente municipal, que antes era paniza, y ahora lo, lo propuso Morena, ya está lanzando el teleférico. Claro, ¿por qué no metemos un teleférico? Es lo moderno en todas las ciudades. Un teleférico, ¿por qué no hacemos las cosas bien, Memo? Porque no, no hay ni visión, ni interés, ni moche. Esa pero, es la realidad. Pero, pero, pero, Piri, un teleférico en Guanajuato necesariamente te, debería de tener el, el, la autorización del, del, del INA. Entonces es el problema. Ahorita el, el, el, el el museo, pues ya vimos lo que, lo que sucedió y cómo ya está prácticamente liquidado ese proyecto. Un proyecto de, de, de, de teleférico, pues antes tendría que pasar por el INA, ¿no? Ya está el estudio, Carlos, del INA, ¿eh? Está el estudio del INA y hasta el trazo, por donde pasaría. Pero no es el tema de hoy. Estoy queriendo ser ah, eh, a secundar no, no, no. con la movilidad. No, pero además eh, eh, la eh, eh, tiene un impacto eh, teleférico en dos eh, ámbitos. Uno es en, en el costo de la ciudad y en, la, y en el plan de movilidad, pero no hay plan. Lo dijimos Ese nosotros es. desde que estaba Edgar Castro Cerrillo. decíamos... No, que no se resuelva lo de un estacionamiento, que resuelvan integralmente el problema en el municipio haciendo un plan de movilidad. Hoy sigue estando pendiente el plan de movilidad y parte de la movilidad sería con un teleférico, por supuesto, o sea, de, de transporte eléctrico, e impedir que el, los combustibles sigan acabándose las piedras de las fachadas de Guanajuato que dura, vienen de la época virreinal y que nos la estamos acabando muy rápido porque simplemente usamos un combustible que no deberíamos usar en el centro de la ciudad, sí, o sea, hay cosas que urgen, pero, y tener presente dos cosas, el agua, el uso del agua, ¿De dónde vamos a seguir surtiendo el agua y el costo de la, para, para los que vienen a visitarnos y que dejan una derrama importante a la ciudad para que esta ciudad siga ejerciendo su vocación turística? ¿no? ¿Tú qué piensas, Carlos? No, pues sí. No, a ver, si podemos eh, eh, ver lo que hemos estado hablando... Creo que lo importante es reflexionar muy en serio sobre la ciudad. Le toca, sobre todo, al, al, al ayuntamiento. Eh, el ayuntamiento debe de hacerse responsable de esta reflexión colectiva sobre la ciudad, sobre el futuro de la ciudad, sobre las salidas que tiene la ciudad este, eh, precisamente para poderse seguir desarrollando. Este es el trabajo de ellos. Para eso fueron contratados. A ver, el problema es que muchos, sobre todo regidores, crean que su trabajo es ir a respaldar lo que diga el, el, el, el presidente municipal, el alcalde. No fue, esa no es su función. Yo entiendo que muchos de ellos pues, los pusieron ahí porque lo sugirió el al alcalde y porque el alcalde sí cree que la función del ayuntamiento es una función de respaldo y de apoyo a lo que él piense y decida. Pues no, la, la novedad es que no están contratados para eso. Lean la Constitución, lean la ley orgánica municipal, señores síndicos, señores regidores, y vean que lo que sucede es que ustedes tienen la responsabilidad de pensar en la ciudad de darle salidas a la ciudad, de resolver los problemas de la ciudad y de convocar también, pero de una manera genuina, a los ciudadanos para que pongan su granito de arena también y para que entre todos repensemos precisamente todos estos temas y toda esta problemática que presenta Guanajuato como ciudad y Guanajuato como municipio, porque pues el problemón que hay en las, en las, uh, eh, en las zonas sub y en las zonas agrícolas del municipio es brutal también. Esa es otra opción que merece muchísimo análisis y mucha profundidad. A ellos les toca. Entonces vamos poniéndonos de acuerdo primero en una cosa este no es un asunto del alcalde es un asunto del ayuntamiento y que empiece el ayuntamiento a tomar esas esas medidas por eso nosotros estamos haciendo un seguimiento puntual de las sesiones de ayuntamiento como esta tercera sesión donde se aprobó de una manera muy laxa muy rapidito con lenidad eh, la propuesta de ley de ingresos de la ciudad y no estuvieron pensando en los impactos de todo esto pues hay que pensarlos y si no lo piensan ellos pues nosotros les ayudamos un poquito con algunas reflexiones digo es imposible eh, hacerse cargo de, de, de la visión de la ciudad entre las organizaciones eh, de la sociedad civil una de ellas pues es el observatorio la obligación es de ellos de esos regidores eh, que se sienten tan apoyados por su presidente municipal y creen que nada más a eso van, pues no, van a ser responsables de todo lo que le pase a la ciudad, de pensar la ciudad para empezar. Eh, yo creo que, Memo, es importante ya seguir con la... Eh, empezar ya con la agenda sí, como eh, no, que dejamos guardada, porque hablamos eh, la vez pasada de todo el asunto de los parquímetros, ya... Vimos Así el, es, sí. lo, los problemas que hay, sí se nota en la en, en la ciudad, especialmente en el casco antiguo, porque es el afectado, pues un enojo ciudadano muy fuerte, ya lo expresó Lolita, que puede desencadenar muchas cosas, muchas reacciones, sobre todo. Eh, a ver, señores regidores, pues díganos cuál, cuál es el plan realmente de los parquímetros, no nada más de cómo lo cómo le van a poner y cómo van a cobrar, sino por qué lo van a hacer, cuál es la reflexión que hay atrás de eso. No nos lo han dicho, ¿eh? No hay ningún estudio ya realmente Así serio es. de la política al respecto. Eh, vimos lo de los museos, pues ya platicamos de esto, del gravísimo conflicto de interés del alcalde al votar el asunto de, de, del acceso, porque eso beneficia a los museos de su familia política, eh, ahí va a brincar del conflicto de interés, si se aprueba la, esa ley de ingresos, del conflicto de interés al tráfico de influencias. Lo advertimos. Bueno, ahí nos quedamos. Y sí, hay sí. otro tema que es el asunto del cobro a las cableras. Pues nos viene diciendo que le deben, ya no me acuerdo, Piri, cuánto ¿Cuánto, ¿Cuánto le deben a, a Guanajuato del asunto de las cableras? Hay una sentencia ya contra TV8 de de 100 millones de pesos. Roberto Saucedo Pimentel con Arnoldo Cuyar ganaron esa batalla y comprobaron que deben ese, ese dinero. Más la Megacable, que anda en una cantidad similar, si no es que más alta. Pero si sí juntas 250 millones de pesos, más o menos, en esas cantidades que están ahí enfrente. ¿Y qué andan negociando por patrullas? ¿Viste la patrulla esa rural? No, no, es ridículo. La puso sí. ahí en la plaza de La Paz con un sheriff. El, el pobre cuate demuestra la pobreza que tiene de políticas públicas. No es ofenderlo. Tiene que regresar a la escuela, pero una verdadera escuela, no de online. Porque eso de que le regalaron dos patrullas rurales es, es vergonzoso, realmente es dramático. Pero volviendo al tema, le deben más de 200 millones de pesos. Es una cantidad que subiría, supliría el, de, el déficit que tiene hoy. Yo ayer tuve un pequeño intercambio de pláticas con un miembro muy importante de la Cámara de Diputados Local y me comentó que estaba muy complicado el presupuesto para los municipios, pero que el de Guanajuato era, era un dolor de costillas, de garganta, de lo que quieran porque no cuadran los números, entonces, y no quieren problemas políticos, el coordinador de la bancada panista, ¿cómo se llama? Eh, Ayala, Luis Ernesto Ayala, no quiere ningún problema, ninguna marcha como la que dijo nuestra amiga María Dolores, y eso es lo que están provocando, porque no cuadran los números, Carlos, de ahí que va a haber recortes, eh, y recortes severos, ¿eh? Si, Carla, ¿quieres intervenir? Bueno, pues... ¿Yo? Ajá. Sí. No, pues, eh, sí, estaba escuchando lo que decían acerca de, pues, del turismo, ¿no? Y, y creo que todo se resume a que no hay un análisis territorial del turismo y la planificación del destino turístico que es Guanajuato, ¿no? O sea, estamos en una crisis... Eh, hay muchos desplazamientos y mucha desterritorialización de los que vivimos aquí en la ciudad. O sea, nos, están, nos están sacando o de plano no podemos ni siquiera salir por este turismo de masas que tenemos, que no está planificado, que no está bien pensado, y que no nada más es, como lo hemos dicho muchas veces, eh, que llegue la gente, es dotar de servicios a esa gente, entonces de aquí surgen muchas preguntas. ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿A quién se la van a dar? ¿A las personas que vivimos aquí o a los turistas? Ya sabemos que a los turistas, ¿no? Los servicios públicos municipales. En esta semana volvieron a salir notas de periódicos donde ni siquiera se cumple eh, el, la recolección de los, de los residuos sólidos. Y todo esto proviene, pues, del turismo. Entonces, pues, no hay, no hay una, un diseño de un modelo turístico que, esqueme, que esquematice el, los procesos de desarrollo dentro de, de todo este... Pues dentro de nuestro territorio y pues eso está muy malo, no, no, ni siquiera tenemos pues ni un plan de ordenamiento territorial, menos vamos a tener un, un plan de, una planificación del, del turismo, no, está, está muy mal el, el municipio, yo, yo estoy muy decepcionada de, pues de tantas, de tantos regidores que siguen tomando decisiones sin tener una, un conocimiento de la realidad o, o, o, o que la o que su realidad no es la realidad que estamos viviendo los ciudadanos. Por lo que yo podría aportar. Gracias, Carla. Oye, Gracias, me... sí, sí. Eh, regreso. Tiene toda la razón, Carla, pues eh, es lo mismo. A ver, hay que pensar cómo se van a cobrar impuestos, derechos y aprovechamientos, pero pues hay que racionalizarlo, hay que meditarlo bien. Y, y discutirlo no nadie discutió nada prácticamente así pasó como se los mandaron entonces ahí está ya la irresponsabilidad del ayuntamiento una grave irresponsabilidad del ayuntamiento hacer eso como fue irresponsabilidad el pasar un proyecto para endeudar a la ciudad con eh, con el problema de que no tenían los permisos necesarios ahora ahí está el asunto bueno otra vez. Pero a ver, lo que decía el Piri de del de, de asunto de las cableras, hombre, pues si les deben 250 millones de pesos, hay que ver eso en el presupuesto, Piri, pues debe de estar como como una partida este, ahí por cobrar de las varias que deben de tener por cobrar, que pues las tienen que hacer efectivas, porque nos lo ha dicho el alcalde constantemente, incluso pues fue y le cortó a una cablera precisamente para que le pague. Me imagino que ya le debe de haber pagado algo o, o firmar un convenio para irle pagando en parcialidades, alguna cuestión así. La verdad es que si no fuera de esa manera, pues algo está sucediendo que nos tiene que explicar, no el alcalde, ¿eh? que nos lo explique el ayuntamiento. Ese asunto debería de tratarse como un punto específico en el ayuntamiento y discutirlo y que les den la información y que nos digan dónde están los 200 o 250 millones de pesos que según esto deben, la cable deben las cableras. Es un montón de dinero, olvídense. A ver, andan pidiendo prestados 70 millones de pesos, aquí les deben 250 piri. Así es, esto te demuestra que no trae ningún proyecto serio profesional para el municipio. Y lo que es más grave aún es que las arcas municipales están vacías. No le han dicho a la gente que no hay dinero. No le han dicho. Y entonces quieren endosarle el muerto a la Cámara de Diputados con un presupuesto fake. Que no hay dinero para eso, Carlos. No hay. Ese es el tema. Ah, bueno. Si les digo que en, era un mes, pero ya para dos meses y traen traen verdaderamente un... un es una bola de nieve que se les va haciendo cada día. Eh, ah. ¿Y el premio? ¿Qué tal? ¿Comprando premios es en Washington? La... ¿Qué tal, eh? ¿Qué pero le pones a eso? Pues sí, eh, bueno, pues es, ese, es, ese es uno de los asuntos, pues. Es un asunto muy grave esta, esta cuestión, porque pues ahí tendría resuelto prácticamente el problema, según lo estás comentando, Piri, si, si ellos cobran esas cantidades, pues la verdad es que eh, no va a haber problemas en la ciudad. A ver, Carlos, ¿puede hacer un convenio con esos pasivos que tienen estas cableras? a tres, a cinco años, y ese convenio lo puede ir a redescontar a una línea de crédito avalada por gobierno del Estado e ir teniendo esos recursos. No sé por qué no lo han hecho. No es nada novedoso. Mira, Piri, es que yo tengo otra, yo tengo otros datos. Ah, bueno. Adelante. Yo tengo otros datos. No sé por qué, pero me late, Piri, que nos están diciendo mentiras. Yo creo que en este caso sí ha sido el alcalde. El alcalde está di diciendo mentiras y, y no tenía otra más que sostenerse en esas mentiras después de la locura que hizo de andar cortando cables. Eh, donde, por cierto, Memo, no sé cómo vaya la denuncia penal que se presentó. Este, bueno, porque pues, si no, lo que está sucediendo es que el pacto de impunidad está funcionando para que no les pase nada a ah, las no. gentes que cometen delitos. Eh, por un asunto personal que tengo con un partido político, tuve que defenderme precisamente de que me atacaron diciendo que pues yo estaba injustamente eh, y deslealmente eh, eh, acusando a Navarro de cortar los cables y todo esto, y a raíz de ello, pues eh, en mi defensa tuve que documentar por qué había hecho eso, por qué había sido crítico de eso, y pues presentar mi, mi, mi, mi defensa. Uno de ellos, parte de mi defensa es precisamente una opinión de un super especialista en, en, en cuestiones de telecomunicación, eh, al cual yo consulté en su momento, no, no, no, para, para decir lo que dije. Lo cual yo tenía certidumbre de ello, pero todavía sí quise, quise estar seguro de lo que iba a decir y lo consulté y me dio su opinión y su opinión es absolutamente clara en el sentido de que no hay facultades del municipio para regular nada de la red de telecomunicaciones. Es un asunto absolutamente federal en donde no puede cobrar este, estos derechos no tienen facultades para cobrar estos derechos. Entonces, claro. ese es el engaño y lo digo ahorita para que, porque después va, de, va a salir va a decir, ay, yo no sabía, claro que sabía. Y anduvo haciendo cosas y, y trae a todo mundo con la cuestión de que les va a cobrar a las cableras. Por cierto, últimamente estaba muy calladito, creo Memo que ya se le olvidó lo de las cableras, 200 millones de pesos. Bueno, Piri, hay que pensar lo otro. Yo creo que le hicieron el favor de regalarle unas patrullas para que no tener problemas con él, pero no sabemos nada del cobro. A mí se me hace que, con dolo, este señor ha estado realmente engañando a los guanajuatenses porque él sabe muy bien que no puede cobrar esos derechos que él dice que puede cobrar. Ese es el grave problema que trae y esto le revienta todo el presupuesto. Claro, claro. Ese es el, ese es, ese es el asunto. Eh, bueno, entonces... lo que es cierto, Carla, por ella vía Carla, Piñón, que el ayuntamiento está dejando mucho que desear. Con todos sus credenciales de los síndicos, regidores, mucho que desear para los guanajuatenses, no para el observatorio. Los observatorio es un grupo ciudadano que da sus puntos de vista. Pero los guanajuatenses dicen, bueno, cobran 45 mil pesos al mes, más un asesor, más gasolina, más etcétera, etcétera. El hecho es que cada, cada uno de estos miembros del cabildo le cuestan a los guanajuatenses arriba de 70 mil pesos, Guillermo. ¿Y qué están haciendo por nosotros los guanajuatenses? ¿No crees que eso es un abuso? Es, se los dejo a ustedes. Es un completo abuso, Carla. Tu micrófono, Carla. Sí, pues sí, o sea, estamos viendo el... Yo no sé si se puede llamar corrupción, pero estos vínculos y estos nexos que hay dentro del, del ayuntamiento que imposibilitan el tener un, una oposición o... Pero a, lo que a mí no me queda claro es porque si las personas que están ahí, se llena la boca de decir que trabajan por Guanajuato, ¿por qué solamente levantan la manita, no cuestionan nada, no son críticos de nada? O sea, no entiendo, no, no, yo no sé si es porque les falta capacidad, porque realmente no saben nada de lo que están haciendo, no saben la importancia del trabajo y a cuánta gente afectan con sus estúpidas decisiones. Eso, eso, es, eso es algo bien preocupante porque esto que estamos viendo ahorita al inicio de, este, de esta administración es solo el principio. O sea, este ayuntamiento, la tendencia es que van a levantar la manita a favor de todo lo que diga el presidente municipal. Cualquier ocurrencia que tenga, van a estar, sí, sí, señor, sí, mi lord. Entonces, eso es bien preocupante. Por eso, como ciudadanos, debemos estar muy atentos si es lo que queremos los siguientes tres años. Y que, y que las decisiones que se toman, desgraciadamente, las decisiones que se toman en una administración tienen repercusiones a futuro. O sea, no es como, ah, sí, otros tres años y se acaba y ya. No, o sea, un endeudamiento eh, va, va a tener repercusiones a futuro. Esto que quieren hacer de las momias, por ejemplo, el, el endeudamiento está a 10 años. Entonces, piénsenlo ahora. Nos van a subir el agua, van a subir el predial, van a subir todo todo quieren subir, ya no sabe ese señor de dónde sacar dinero, las multas, los retenes, ya, pues está pagando la campaña, o qué está pagando, o quién está controlando entonces las finanzas públicas, o sea, dónde está, una, quién le hace una auditoría, quién controla con tantas eh, fiestitas que hace cada fin de semana, cada festividad, dónde está todo ese dinero que se recauda, los hoteleros y los restauranteros que deja poner ahí en el túnel que no, no dan ninguna contribución o, o qué pasa con todo ese dinero y son cosas que se deben de cuestionar en el ayuntamiento y que no se hacen entonces no, no sé qué podemos hacer sí, Pero algo más, que yo cara... quiero, quiero, quiero comentar es que yo tengo que reconocer que efectivamente el partido Acción Nacional ganó las elecciones y por lo tanto debe tener el mayor número de regidores y ese mayor número de regidores seguramente en un principio fueron invitados por Alejandro Navarro para que participaran en las elecciones. Sí, yo por esa parte los felicito porque son gente educada, de bien, que le agradecen al señor el haberlos invitado. Pero tienen un compromiso con el pueblo. No se les olvide que tienen un compromiso con el pueblo porque su puesto es de representación social y política, entonces independientemente de que estén muy agradecidos con Alejandro Navarro por haberlos invitado, también tienen un compromiso con nosotros, con los ciudadanos, hagan su función, real, de esa manera, engrandecen la invitación que les hizo Alejandro Navarro también, o sea no solamente le den la razón porque él los invitó y porque es su amigo, sino dénsela porque la tenga y si no la tiene Defiendan su, su decisión. A ver, Carla, imagínate que este diciembre, con todo y aguinaldo, los señores del Cabildo se van a ganar por piocha más de 90 mil pesos. ¿Tú crees que no van a votar a favor de lo que les diga Navarro? Digo, qué tristeza es oír eso. Pero esa es la realidad. 45 de sueldo más 45 de aguinaldo son. Ahora, dice Memo, y los 129 mil que no votaron por él, pues esa gente nunca ha visto 90 mil pesos en un mes. eh Mucha gente de Guanajuato no ha visto esas cantidades. Lolita, ese es el drama. ¿Cuánta gente pobre hay en Guanajuato? Y estos cuates con la mano en la cintura se van a levantar 90 mil pesos. Eso es lo que es, se me hace indigno, con todo el respeto. Bueno, me, bueno este, ¿puedo? puedo ¿eh? Sí, sí, Lolita. Mira, Piri, este, sí, está bien, son 90 mil pesos, ¿cuánto les van a durar? Yo me pongo en el lugar de uno, de uno de, de ellos como regidor, y digo, mi dignidad, el tener que agachar la cabeza al pasar, porque aquí desgraciadamente nos conocemos todos y sabemos quiénes son unos y quiénes son otros, y el tener que agachar la cabeza y esconderme por 90 mil pesos, ¿sí?, eso lo deben de pensar y hay gente preparada y yo lo, lo he dicho y lo, eh, lo hemos comentado en varias sesiones, de, porque hay gente que ya estuvo, que ya estuvo este, dentro del ayuntamiento y está repitiendo y es gente preparada, gente que tiene conciencia, gente además, gente que se, se unió en, esta, en este nuevo ayuntamiento, que es de familias que se conocen, ¿sí? Está Cecilia González. Entonces, dices tú, no es posible. No es posible que yo a mí sí a mí sí me hubiera invitado a Alejandro Navarro, que jamás lo va a hacer, ni, ni, ni en sus, así, ni en mis más remotos sueños, pero si me hubiera invitado a Alejandro Navarro, sí. Yo no yo como agradecimiento, yo yo María Dolores Montenegro, como agradecimiento le diría cómo se debe de hacer las cosas, lo que yo en mis posibilidades estuviera de decirle hazlo bien. ¿Por qué? Porque él así subiría, eh, eh, este, estaría bien, no sería criticado. Yo, si fuera realmente mi amigo, si fuera realmente alguien que yo estimara y que me, haya, me hubiera invitado a, a formar parte de su, de su grupo, ver, eso que... es lo que yo... Porque un amigo, eso es lo que hace. Y no es agradecimiento de que, Ay, me, da, me diste chamba, ¿sí? este y voy a votar todo a tu favor no sabes qué, amigo la estás regando en esto y por eso te lo voy a votar en contra o lo modificas o bueno ese, ese es ese es mi formación y esa es mi forma de, de ver y de pensar las cosas y decir guanajuato pues nos conocemos vuelvo a repetir nos conocemos todos y el ir por la calle, o que mis, o que señalen a uno de mis hijos y que digan, ese es el hijo de la señora ratera que estuvo en el ayuntamiento y que levantó nomás, o esas, ese es el hijo de la señora que nada más levantaba la mano a lo puro tonto. No, la verdad, la verdad, qué lástima de los que están ahí y que nada más van a levantar la mano por 90 mil pesos, que eso les va a durar lo que dura el aire de Juárez. Ese es mi comentario. Pero además que no tienen nada que agradecer, Lolita, o sea, son puestos de elección popular. O sea, qué agradecimiento, pues ni que fuera un rey. Es que ese es el problema, que están viendo a Alejandro Navarro como un monarca, y él no es un monarca, esto no es una monarquía, señores, es democracia. Y ustedes son representantes del pueblo, son representantes del ciudadano, nosotros somos sus jefes. Ustedes deben de trabajar para los ciudadanos, no para el presidente municipal. Pero si de entrada no saben sus funciones y creen que es una monarquía y que ellos son sus súbditos, pues bueno, ahí ya estamos metidos en un gran problema. Pues sí, así están las cosas. Me quedé pensando sobre todo en esta parte de la honorabilidad que se debe tener y el cuidado para proteger la dignidad. Miren, al final de cuentas, nosotros no somos dueños de nuestro nombre. Quienes son dueños de nuestro nombre y de nuestra fama pública pues es nuestra familia y sobre todo nuestros hijos. Entonces, en eso deberían de pensar. Y como yo sí pienso en eso, lo que estoy pensando es poner a disposición de los regidores que estén interesados eh, la opinión técnica que tengo sobre el asunto de las cableras. Creo que sería muy importante que la sustenten ellos pues para que les explique Navarro cómo le va a hacer para cobrar ese dinero, los 200 millones que tiene. Este... Para, para hacer algo es curioso porque el partido político de navarro tiene ese dictamen tiene esa opinión ya debería de haberse la pasado para que vaya teniendo cuidado porque creo que eh, pues claramente va a tener un despiste ahí muy serio y por supuesto pues el, el, el, el, los dineros no le van a dar para sufragar los gastos públicos porque las cableras no le van a pagar 200 millones de pesos nunca. Bueno, ahí está el asunto. El otro es el agua. El asunto tan serio de Guanajuato. También los costos del agua. Digo, yo no, yo no estoy en contra de que haya aumentos en un servicio que cuesta más. La pregunta es aquí cómo estamos en el asunto del agua, si realmente eh, debe de debe de, de, de aumentarse eh, en, en, sobre todo en esta parte del, del, del, de la cuota, que es un pago fijo que se quiere aumentar eh, en esta en esta ocasión. No sé qué piensan ustedes. Memo. Yo pienso algo que es muy importante el día de hoy, que le dejo a reflexión al grupo. Todo mundo se queja que nuestro programa es muy largo. Hay que ponerle términos y cuando haya serie de cuestionamientos como el agua, dice, reflexionen para el próximo programa, sugerencia. Porque la gente nos está criticando de que alargamos mucho el programa. Es algo que les comento a todo el grupo el día de hoy, ¿no? no se oye Memo. Bueno, lo, lo primero que te diría es que este no es un programa, este es una sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, no somos un medio de comunicación, y gracias, sí, por la observación de que nos tardamos mucho, ahorita ya cumplimos una hora, y ahorita deberíamos hacer una pausa, y la próxima semana deberíamos continuar con el agua, una vez que Lolita nos hiciera favor de leer las aportaciones de los que han estado eh, re reaccionando en nuestra página. Sí, Carla, por favor. Pero nomás abre tu micrófono y ya. Gracias. Este, como entrada nada más para la siguiente semana con respecto al agua. Si ustedes se meten a la página, ya pueden ver mi, sí. mi sí. página, ¿verdad? Okay. Sí. Esta es una página de Conagua, un sitio de, de, pues, de gobierno nacional. Y aquí nos dan las tarifas de agua potable y saneamiento para uso doméstico de tipo residencial, o sea, las que nos llega a nuestra casa, ¿no? Fíjense nada más cuánto estamos pagando en Guanajuato. En la ciudad de Guanajuato pagamos el metro cúbico de agua 27.50. Se supone que hay una cuota de drenaje y o saneamiento. En la cuota del drenaje pues son 6.90 por metro cúbico y 20.30 por, por el agua que nos llega, ¿no? Aquí el problema es que el saneamiento... O sea, Nosotros podemos ver que ni siquiera saneamiento, son tubos que van descarg descargando directamente al río, que no tenemos un sistema eficaz de saneamiento con enfoque de cuenca, que no, que drenaje no significa saneamiento tampoco, y esa es una, una problemática muy recurrente aquí en el organismo operador del agua. Miren, por ejemplo, en estados como Cuernavaca, el metro cúbico de agua cuesta 7.90. Si nos vamos a León, León es una de las ciudades más caras, pero en León hay muchas plantas tratadoras de agua. En León ya se está utilizando la, el, la recirculación de agua. Entonces, esto es muy interesante. Podemos ver que sí hay una diferencia, pero que hay un mayor tratamiento y un mayor saneamiento. Aquí en Guanajuato, no, aquí las plantas que tenemos, o sea, nos están cobrando por algo que no está funcionando y nadie ha cuestionado esto. Esto es algo muy importante que quería decirles este, para, para ya la siguiente semana, ¿no? Lo podemos, podemos ahondar un poquito más. en Oigan, el... no, a ver, este... Yo creo que si nos nos este, alargamos un poco más y acabamos de tratar el asunto del agua, está bien, porque hay un montón de, de, de temas que, está, que, está sin, que están sin tratarse. El asunto de seguridad, el asunto de mercados, ambulancias, guarderías, pago de recolección de basura. Yo creo que eh, avancemos un poco con el agua, que es un tema tan importante, y más con estos datos que nos estás dando. Eh, ¿Te, te marqué. Y más esto, estos datos, estos datos son muy sugerentes, Carla. Eh, a ver, entonces nos están cobrando saneamiento y no hay saneamiento. Exacto, o sea, tenemos dos, tres plantas de tratamiento supuestamente aquí en el municipio, y la verdad es que ninguna funciona. Eh, con los datos que teníamos del 2020 que se pidieron por transparencia, ahí también nos podíamos dar cuenta de que no, no está funcionando y de que, déjenme ver si encuentro rapidito la presentación, dónde estaban los datos del agua. Aquí la tengo a la mano, permítanme sí. nada más un, un momentito. Mm, observatorio. A ver, déjenme ver si abre este. Ahí ya están viendo, ¿verdad? No, ya no. Ah, ok. Ahí ya. Mm, Carla, ha ramina... iniciado la función de compartir pantallas, dice. Manda. Carla Piñón ha iniciado la función de compartir pantallas. todavía no vimos. se ven datos. ¿Todavía no se ven datos? A ver, permítanme. ¿Ahí? No. Algo, algo está pasando ahí que no, no se alcanza a ver. Pero hace un momentito sí, vimos la, lo del agua. Los otros datos no, no, no tuvieron problema. Sí. Sí. Mm. Extraño, porque si estoy compartiendo, se supone que. A ver. ¿Ahí ya pueden verlo? No. Ajá, caray. Algo te está pasando. Oye, Carla, pero entonces, no sé. a ver. No. ¿Tampoco? No. No sé qué. Pasa. Hijo. Bueno. Oye, Carla, pero entonces, a ver. Eh tratando de hacer un resumen del agua. Uh -huh. Por un lado tenemos el cobro por el suministro de agua y otro por drenaje y drenaje, alcantarillado y saneamiento. Y saneamiento. Sí. Entonces el saneamiento no se está dando. No claro. se está viendo la perspectiva de cuenca, o sea, cómo uh -huh. tenemos una cuenca limpia que uh -huh. pueda eh, sobre todo con el asunto de que llega a, a la purísima entonces, realmente, nosotros creemos que la Purísima tiene capacidad de filtración de todo eso y, y ya, de todas maneras, luego la podemos reutilizar con, con todo aquello que baja los mantos y que luego extraemos por los pozos. Uh -huh. Y lo que vemos es que traemos problemas ya de... Este, pues de algunos eh, metales pesados, en fin, más, más todo lo demás que haya. Entonces sí. estamos metidos en una broncota. Sí, ya ya pueden ver ahí o todavía no, no verdad, híjole. Es Opa. es bueno Opa. es una lástima porque esta presentación la, la hicimos eh, hace unos meses aquí en el Observatorio y hablábamos de toda la, la problemática del agua y de lo que se podía hacer, ¿no? Incluso dando algunas soluciones. Que, que no es nuestra labor, pero pues ahí se mencionaban algunas cosas. Pero sí tienes razón, este Carlos, sobre todo el saneamiento es algo muy importante. Tenemos, por ejemplo, toda esta parte de las concentraciones de contaminantes en la presa de la Purísima, en la cual los niveles de fósforo sobrepasan los límites máximos permisibles para el consumo humano. Y que además esta presa pues, funge como cuerpo receptor de aguas residuales. O sea, todas las aguas que salen de con las aguas grises, las aguas negras de nuestra casa, de la industria, de los hoteles, pues todo llega ahí, ¿no? Y al final del día pues va a tener un impacto negativo sobre el acuífero, si la romita que es en el que estamos, pero en específico en esta zona donde se abastecen eh, estos pozos que nos suministran agua a nosotros. Otro de los problemas que tenemos en cuanto a saneamiento es el drenaje ácido de mina, o sea, todos los sólidos y todos los efluentes que vienen desde los residuos de las plantas de tratamiento son, son vertidos, eh, bueno esto es, es por parte de la lixiviación, son vertidos a cauces secos. Eh, pues también tenemos nosotros muchos pasivos mineros, que no es culpa de la minería de ahora, pero que ha sido pues porque nuestra génesis, la génesis de la ciudad, pues es un, ha sido un pueblo minero por 500 años, y hay pasivos no que de alguna manera por gravedad, por, por las lluvias, por, van y, y, y recaen sobre nuestro cuerpo receptor principal. La otra parte pues es el drenaje ácido de minas, que ya lo comentábamos también en ese problema, es uno de los principales problemas de impacto ambiental que enfrenta la industria minera y que consiste en efluentes ácidos con altas concentraciones de metales en solución con un potencial de exiliación muy alto. Entonces, al final del día, esto pues también nos provoca un problema ambiental muy grande. En el distrito minero de Guanajuato existen eh, minerales del tipo sulfuro, y esto no es por culpa de las mineras, esto sí quiero aclararlo, no es por culpa de las mineras, es porque el ambiente geológico en el que estamos así se da. Entonces tenemos, por ejemplo, sulfuros de fierro como la pirita o sulfuros de plomo como la galena, los sulfuros de cobre y de fierro como la calcopirita, los sulfuros de zinc como la esfalerita. Entonces estos estos elementos, estos sulfuros o estos minerales que están en ese ambiente geológico en el, en el que nosotros vivimos, pues nos dan eh, como resultado un drenaje ácido de mina, que su potencial, eh, al final del día van a ser elementos potencialmente tóxicos, pues que pueden tener un daño muy grave a la salud humana, no como cáncer, como eh, muchas enfermedades. Eh, la acumulación de sustancias en superficie, por ejemplo, todo lo que se da en, los tirador, en el tiradero municipal, es una acumulación de residuos sólidos, y eso también va a tener lixiviados que al final del día van a dar al, al río Guanajuato y van a dar a, a nuestro cuerpo receptor. Las escombreras, que ahora está muy de moda y que yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo las tienen en Nochebuena, ¿no? Entonces están y ahorita pasas ahí por el río Guanajuato y ahí están las escombreras. Eso también al final del día nos va a generar un lixiviado y también pues es una fuente de contaminación y el tiradero de basura. Eh, por otra parte... Eh, bueno, eso es en cuanto al, a, la, a la cuestión del saneamiento. No está esta, este pensamiento, eh, eh, no se ve toda esta problemática para decir, necesitamos sanear esto. Para ellos sanear, para el, para el organismo operador, sanear es pasar el agua a los filtros, traerla a los pozos, pasarla a los filtros, echarle cloro, hacer un proceso de primario, a lo mejor uno secundario, no sé. Y ya, eso es, ese es su sana, saneamiento, poner tubos de drenaje que descarguen en los ríos principales y ese es su saneamiento. No, señores, eso no es saneamiento, eso eso es drenaje y eso es cl hacer clorar el agua, pero eso no es un saneamiento. Necesitamos eh, una eh, empezar a pensar en una economía circular del agua, o sea, que, que, que tengamos ciclos completos, que las plantas de tratamiento realmente cumplan con su función que dejen de ser como estos elefantes grises nada más para jalar obras y proyectos y dinero para decir, ah, sí, Guanajuato cuenta con tres plantas de tratamiento municipal, de las cuales ninguna sirve, ¿no? Ok. Por otra parte, veían eh, en, en cuestión de disponibilidad. Eh, ahorita están presumiendo, tanto la Conagua como la CEA, como todo el mundo, que las presas están llenas. Pues sí, pero que están al 103% de su... De su nivel, de, en el NAMO, no en el nivel máximo ordinario, pero la pregunta es ¿cuánto de este porcentaje es de asolve? Claro, o sea, lo que no se ve pues no se mide, pero pues si recordamos unos meses atrás, como en mayo, junio, donde estábamos que ya no había agua, o sea, veíamos las presas totalmente secas, de hecho de aquí, aquí les, les sugerimos que por qué no, no se daba una concesión a, a, a alguna, a alguien para que pudiera retirar todo este asolve y que pues tuviéramos una, una mejor capacidad de captación de agua. No, no lo hicieron, es como, ah, no pasa nada, pero hay lugares, hay presas, por ejemplo, la de Santana, que tiene hasta el 60% de, de asolve, ¿no? Entonces, ahora presumen que 103% de capacidad, no es cierto, no es cierto, la capacidad es una ilusión lo que ellos están diciendo y ya lo veremos en tiempos de calor, ya verán, de mí se acuerdan. Entonces, eh, pues, ¿qué más podemos ver en cuanto a la calidad del agua? Ya sabemos por la Conagua que ha habido también elementos como arsénico, como mercurio, tanto en el río Guanajuato como en la presa de Mata, o sea, y en otras presas, ¿no? en la presa de la Esperanza. Entonces, no, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Hay solución? La solución es que se haga, como les digo, el fomento a la economía circular del agua, y que estas personas que están tomando decisiones. El problema es eso, que no conocen los temas. No saben que hay un derecho humano al agua. Entonces, se requieren de acciones de desasolver de presas, del uso de agua que está ya en, en, en pozos incluso privados, tener esa, ese control, del, el, el control también, la tecnificación de los pozos agrícolas, la redefinición de políticas públicas para una reducción de desigualdad, para una adecuada gestión, del agua, ¿no? Y, y todo esto con un enfoque de conservación de la cuenca. Mientras no lo veamos como, como un enfoque de cuenca o de subcuenca, vamos a seguir teniendo problemas. También, pues, creo que es un área de oportunidad muy importante para reparar, mejorar este, todos aquellos instrumentos por parte del organismo operador. Eh, el organismo operador se está limitando a hacer el... ¿Se acuerdan esos aboneros que, que andaban tocando puerta por puerta? Eso es el organismo operador de la agua. Tiene una visión más allá de eso. O sea, ellos lo único que quieren es dinero, ¿no? Recaudar. Entonces, ahorita están viendo, ah, ¿cómo ganamos más dinero? Pues súbales el agua. súbales el agua. O sea, esa es una manera de cobrar. Y en la parte de las comunidades... Sí. Híjole, bueno, pues ya lo habíamos también mencionado aquí que hay un gran porcentaje de las comunidades que no tienen agua. Eh, eh, nada más el 65% de la población aquí en Guanajuato, en, en, en toda la subcuenca de Guanajuato, son las que tienen acceso al agua. Las comunidades están sin ese servicio. Aun cuando el, el CIMAPAC diga que, que se tiene un... ¿Cuánto me dijeron ellos? Un 95%, no es cierto. O sea, cuando hicimos los datos cruzados, es una lástima que no pueda proyectar, pero ya cuando hicimos eh, la cartografía de estos datos, pues nos dimos cuenta de que no, o sea, y, con, y lo cruzamos también con los con el censo del INEGI del 2020 y nos dimos cuenta pues de que no, que solamente el 65% de la población tiene agua potable y, y el drenaje ya no lo alcancé a hacer, pero, pero si sí, el agua potable pues nada más era una parte. Entonces todas nuestras comunidades están sin agua y es algo eh, pues muy... Ay. Muy chocante, porque por ejemplo, ahorita hace unos meses escuché, hace como un mes, que decía: las personas de las comunidades necesitan agua para, sus, para los cultivos de temporal, ¿no? Ellos hacen normalmente cultivos de temporal cuando la presa está alta, algunos bombean agua, este, algunos tienen concesiones por parte de, de con agua para pozos agrícolas pero hay algunos que se les han puesto tanques elevados para que ellos puedan eh, tener acceso al agua y al agua para el riego, ¿no? Eh, y están manejados por comisariados ejidales. Y ahora resulta que quiere quitarle este, esta atribución que tienen los, los comisariados ejidales. Navarro ya quiere tomar esa concesión y quiere que el organismo operador del agua también tenga el control de eso. O sea... Es, es como muy chocante, porque si no puede controlar lo que hay aquí en el municipio, en la ciudad, y ahora también quiere acaparar, porque ese es eso, un acaparamiento de los servicios y de los recursos. Al final del día, es, es eso, o sea, quiero más dinero y quiero acaparar lo más que pueda. Así está la situación del agua. Eso genera una controversia sí. constitucional, Carla, porque él no puede en ningún momento violentar a los autoridades ejidales o comisarios ejidales, que es una asamblea donde ellos nombran a un grupo, y una cabeza representante, pero eso está establecido en la Constitución Política Mexicana. El señor, ni modo que violente eso, porque fácil cualquier abogado le tumba una conducta de ese tipo, ¿eh? para tu conocimiento. Sí, así es, o sea, sabemos que el agua está dado por dos, por el derecho humano, que desde la ONU, ¿no? Por un organismo internacional, pero también es anticonstitucional precisamente por esto, porque el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos garantiza que nosotros tener, debemos, debemos tener este derecho humano al agua. Ahora, Así también es. desde la legislación de la Ley de Aguas Nacionales, sí se ve el agua como un recurso, y entonces aquí es donde empieza como esta dicotomía, ¿no? Porque al verse el agua como un recurso, se ve o como mercancía o como servicio. Y al final del día, pues va a ser el resultado socioeconómico de un poder político sobre los procesos socionaturales. Y eso es lo más triste. Entonces, como decía mi abuelito, ¿no? El que traga, el que tiene más saliva, traga más pinole. Los que pueden, van a tener acceso al agua o los que le quieren dar, y a los que no, pues se friegan. Muy triste. No, pues muy serio, porque. Eh, realmente, Memo, Lolita, Piri, después de esta, de, de, de este recordatorio de lo que hemos visto aquí en el observatorio que nos da Carla, pues la verdad es que tendríamos que tener tanto interés en el seguimiento uh, de, de lo que se trata en CIMAPAG y de, de, de, de, de la autoridad del, de, de este órgano operador, pues casi, casi igual que el ayuntamiento. No, no no, sé exactamente quiénes están ahí, quiénes son los amigos que están ahí viendo. Bueno, su formación eh, es de arquitectos, ultra -politizada, Carlos. ultrapolitizada Carlos, el perfil, volvemos a lo mismo. El perfil, ni siquiera es un perfil técnico. Entonces, a veces... Yo entiendo que para ser político a lo mejor no necesitas un perfil técnico, pero te puedes llenar de consejeros, de asesores. Y las personas que están ahí, los últimos, era un arquitecto, un diseñador, y o sea, ni siquiera... Aquí tenemos en la Universidad de Guanajuato, tenemos la maestría en Ciencias del Agua, y tenemos el doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua. ¿Por qué no una persona egresada del doctorado de Ciencia y Tecnología del Agua la que debería de estar ocupando ese lugar, una persona que tenga esta visión, que tenga este enfoque, no nada más el enfoque de acaparar y de recibir un recurso económico por un servicio que es un derecho humano. ¿Quién sabe a quién le habrán regalado el agua potable aquí en, en Guanajuato Piri? Pues mira, yo lo que recuerdo porque soy guanajuatense de Guanajuato, valga el pleonasmo, recuerdo que desde chico era la presa de la Esperanza y luego se hizo la presa de los Solís. Y cada año con año había un programa presupuestal para desasolvar presas, Carlos. Hasta la presa de la olla la desasolvaban. No sé cuándo se olvidó, sería si una mentira, dar una cifra. Pero era algo año con año para que siempre ha sido el talón de Aquiles el agua para Guanajuato. Yo creo que el día de hoy nos enfrentamos a un grande dilema. ¿Qué queremos? O una ciudad reordenada, o una ciudad que puede desaparecer en el corto tiempo, por el exceso de agua para turistas, por la falta de regulación en el agua, el drenaje está desastroso. Muchas cosas que realmente hay que estudiarlas. El PEMDUE no puede ser nada más para que unos cuantos se queden con tierras. No es para eso el PEMDUE, es para analizar el problema de agua, drenaje, ¿y a quién se le puede dar agua? Que le hablen con la verdad a la ciudad. Y dice oye, Zona Sur, no puedes abrir otro fraccionamiento porque no tengo agua. Pero no le están diciendo la verdad, Carlos. Es el debate, es el dilema. Correcto. Sí, y eso es bien importante. O sea, los ciudadanos que nos están escuchando, que nos están viendo, si hay regidores que nos están siguiendo también, eso es muy importante y les tiene que entrar así en su cerebrito. El pomudé debe de ser, el eje rector de este de este programa de ordenamiento ecológico territorial, debe de ser el agua y el territorio, o sea, no puedes aislarlo, no puedes poner una estadística, es tres rengloncitos del, en, en la sección del agua, debe de haber un análisis territorial serio, ya dejen de, de, déjense de su modelo obsoleto de FODA que no sirve para nada, o sea, el, el eje rector del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial en el municipio de Guanajuato debe de ser el agua, porque es lo que desde hace 500 años hemos tenido problemáticas, o inundaciones o sequías. Esas son las dos cosas que tenemos. Entonces, el eje rector debe de ser el agua. Y si no está así, pues es un pomudet que va a estar alineado a intereses particulares, como decía Piri, a, a ver a quién se le dan los terrenos, ¿no? Eso es dramático. Bien, pues ahora sí, Memo, este, está tocado el tema del agua, quieren aumentar la, la, la cuota. Eh, hay muchos, muchos problemas por delante. Hay que, yo creo que, que, que en relación al aumento, lo más importante es que nos expliquen la problemática, que nos den una visión seria, eh, verdadera, del el problema que tenemos del agua y ir viendo cómo lo podemos resolver los guanajuatenses. Como dice Carla, es un asunto histórico que tenemos que enfrentarlo los, los guanajuatenses, pero aquí en el eje del asunto está una buena gestión, entonces tenemos que empezar por ello. Eh, no creo que haya habido una buena gestión, eh, se hicieron malos cálculos, han gastado dinero, en, en, en un proyecto que, que, que no va a funcionar por lo pronto en muchos años, eh, no podemos estar construyendo presas y presas y presas y presas, ya esa no es la opción. Creo que es la que está dando Carla de la recirculación del agua, en fin, saneamiento, etcétera. Pero, pues, eso nos lo tiene que poner en blanco y negro. Que son facultades del ayuntamiento esto esto, el asunto del agua, y sobre todo el órgano operador, ¿no? Sí. Pues sí. Memo? Falta pues muy mucha bien, ahorita, planeación. a ver si nos haces favor de leer este, por favor las aportaciones. Claro que sí, Memo. Pues sí, este, antes de, de leerlas, este. Hay, hay, hay muchas cosas y hay muchas incongruencias también, como lo decía Carla, la, la falta de perfiles, no se sabe cómo eligen a los consejeros, eh, las personas que están dirigiendo lo que es CIMAPAC no son las personas idóneas o las adecuadas, son cambios nada más de una dirección a otra, eh, está el que estaba en obra pública y ahorita está... En, en, en dirigiendo de director de CIMAPAC. O sea, hay muchas incongruencias. Eh, siempre se, se ha manifestado y lo hemos comentado: ¿cómo, cómo eligen a los, a los consejeros? ¿Cómo los eligen? ¿Con qué perfiles? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo los califican? Nunca, nunca nos han dado esa respuesta. Y bueno, ese es mi comentario. Y vamos a, a leer eh, los comentarios que son bastantes, de Armando Morales, dice, buenos días, saludos desde Oregón. Eh, buenos días, eh, dice Jaime Cruz Arredondo, Armando Morales, buenos días, primo, compadre, desde donde nace la patria tijuana. Luis Arce dice, no, no se le puede veras al Olmo, el ayunte, pero la responsabilidad de que haya personas de bajo perfil en esos puestos es de la ciudadanía, requieren más actividades del filtro ciudadano. Nosotros lo hicimos, hicimos un filtro ciudadano y lo dimos a conocer y creo que, pues, no sé, la gente como que no, no alcanza a entender eh, el motivo por el cual se hizo este, este perfil, esta, este análisis de perfiles para que conocieran realmente quiénes son los que nos iban a, a representar en el ayuntamiento. Y, y bueno, pues aquí están los resultados. Luis Arce, se requieren modificaciones a la ley para que Guanajuato sea dividido en sectores políticos y de cada sector sea electo un regidor, además de cambiar el nombramiento de presidente a regidor presidente. Paloma Robles Lacayo, dice, y también votan a favor ciertos civiles que tienen expectativas de una carrera política y no quieren, <coughs> perdón, y no quieren que el pan los descobije por desecato, por desacato. Miren qué bien recompensó el pan a Margarita Rionda uh, por respaldar a Navarro en todo momento de la administración municipal anterior. Eh, Paloma dice: Quiero la opinión técnica que ofrece Carlos Arce. Eh, Paloma nos manda saludos a todos los miembros del observatorio. Mario Segoviano, Alejandro Navarro, para lo único que sirve es para joder a la ciudadanía, es un marrullero. Gerardo Rivera, el problema, entre paréntesis, muy de estos tiempos de encumbrar empresarios, entre paréntesis, de mediana talla o grande, y volver los políticos, creo, a título personal, es que terminan usando el aparato gubernamental para beneficiar. Ay, perdón. Para beneficiar, es que está larga, a su círculo empresaria, empresarial, excusándose en la idea que inesiana de que la economía va a llegar como cascada hasta los sectores bajos de la población. Y esto no es necesariamente algo malo, pero si sí a esa ecuación le añadimos corrupción y nepotismo, al final solo se vuelve una medida proteccionista de un círculo pequeño de medianos y grandes capitales que hoy no está sirviendo realmente para sacar adelante a los más necesitados. Pareciera que estamos viviendo el caso de Brasil, claro, a nivel muy local. Leonora Villegas dice, desconozco si los hoteleros tienen una tarifa de cobro de agua más alta que los de tipo residencial, pero deberían de cobrarles más por el simple hecho de tener alberca y tinas en los baños, de las habitaciones el hecho es de que no solo paguen el agua que consumen estos negocios sino un extra por ofrecer este servicio ya que consumen un excedente de líquido que por hoy y en lo excesivo en lo sucesivo es escaso eh, Mario le responde y dice que el problema de, de, eh, dice que está de acuerdo con su comentario de Gerardo Rivera, Mario Rodríguez Armando Morales dice, pregunta para Observatorio Ciudadano. Carla, ¿estás diciendo que por más de 20 años la ciudad de Guanajuato se está abasteciendo del agua de Puentesillas sin, sin tener ningún permiso legal para obtener, para obtener el líquido de esa comunidad? Es pregunta, Carlita. No, no, no, no, no yo nunca dije eso, no. No, no, no, no, no sé de dónde salió eso, pero no, nunca dije eso. Eh, no. La, eh, el agua que está ahí, los pozos pertenecen a CIMAPAC. Y si ustedes entran a la, si ustedes piden los datos por transparencia con agua, les va a regresar también la base de datos con, eh, con esos pozos que pertenecen a CIMAPAC. Eso no, no. Lo que yo estoy diciendo es que hay algunos, algunas comunidades, creo que con, en, en esto va el enfoque de, tu, de de su pregunta. Hay algunas comunidades a las cuales se les otorgó mmm, como pozos, no son pozos, perdón, eh, tanques elevados, para que tuvieran eh, acceso al agua. Y entonces estos, ta estos tanques elevados están manejados, el, eh, no los maneja el organismo operador, no los maneja Simapac, los manejan los comisariados ejidales. Pero ahora Navarro quiere quitárselos y quiere que el organismo operador los maneje pero no tiene nada que ver con los pozos de agua que nos suministran a nosotros y que son del municipio, ¿Qué? ¿ok? Eh, espero que ya esté contestada así la, la pregunta y son, ah, ya, ya te contesto, dice muchas gracias por tu respuesta, Carla Armando Morales. No sé si tengan algún otro comentario. No, no. Bueno, este, yo creo que ya ya con una hora y media de sesión está bien el, este asunto y la próxima semana continuaremos con los temas de abuso policiaco, mercados, ambulancias, guarderías, pago de recolección de basura y lo que se atraviese. <ríe> Por lo pronto les deseamos este, que tengan un buen provecho y nos vemos dentro de ocho días en punto de las once de la mañana. Muchas gracias a todos mis compañeros, a Lolita Dolores Montenegro Acevedo, a Carla Piñón, a José de la Luz Antibáñez, a Carlos Arce y un servidor Guillermo Siliceo les da eh, una cordial despedida y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana. Muchas gracias.